al segundo video de los videojuegos en 5 minutos. Eh, en este caso vamos a tomar al primer videojuego que nosotros entendemos, que ocupó ese lugar, que es Tennis for Two. Eh, pero antes que nada vamos a explicar un poco qué es un tubo de rayos catódicos y un osciloscopio, porque sin esos dos conceptos no se podría aprender esto de manera pedagógica, simplemente estaríamos mostrando un juego y no es la idea del canal. Tubo de rayos catódicos, era el tubo de televisión que tenían las televisiones antes, ese tubo de vidrio gordo que la gente tenía miedo que explotara, que en realidad eso nunca iba a pasar porque lo que estaba preparado para implotar, en el caso de que se dañara, explotaba hacia adentro, eso es una implosión sin llegar a dañar al espectador. ¿Qué es eso? Es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante rayos catódicos constantemente dirigidos contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del las de rayos, mientras que el plomo bloquea los rayos radiactivos resultantes, rayos X, para proteger al usuario. Es decir, que esto es como una especie de embudo de vidrio, pero en lugar de estar abierto ese embudo es cerrado, y desde adentro se lo bombardea a ese embudo de vidrio cerrado con rayos, y en, digamos que en la parte de, en donde el, el, el, el embudo estaría cerrado hay una capa de fósforo que es bombardeada permanentemente con rayos y tiene una protección de plomo para que los rayos no se pasen del vidrio y lleguen a los ojos del espectador, más o menos funciona así eso fue desarrollado por William Crookes en 1875 se empleó principalmente en monitores, televisores y osciloscopios, aunque en la actualidad se está sustituyendo rápidamente por tecnologías como plasma, LCD, LED, etc. O sea que ya no tenemos más esos monitores viejos y muy pesados y enormes, que ocupaban mucho espacio y demás y consumían mucha energía, ahora tenemos un monitor flat o livianito finito, que en realidad ocupa mucho menos espacio y pesa menos y además consume menos energía. Además, a día de hoy son muy difíciles de encontrar esos Ah, William Crookes fue un investigador físico y químico de origen inglés y uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX. También recordado por ser el descubridor del metal talio, elemento de la tabla periódica con número atómico 81. ¿tá? ¿Qué sucedió con el tubo de rayos católicos? Bueno, abrió toda una gama de posibilidades para un montón de gente que quería jugar con lo visual ¿tá? y empezar a experimentar. Lo, la televisión dio sus primeros pasos gracias al tubo de rayos católicos este, de este gran científico, William Crookes. Luego, más adelante, eh, hubo otros físicos, entre ellos Carl Ferdinand Braun, un alemán, que inventó el osciloscopio, que es eso que vemos en pantalla ahora. ¿tá? El tubo de rayos catódicos es lo que permitía generar imágenes, y con ello vino el osciloscopio. ¿Qué es esto? Es un instrumento electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas. Eh, con eso se mide la corriente alterna, la corriente continua, se ve la forma de la corriente, hablando mal y pronto. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X representa el tiempo y el eje Y representa el voltaje. La imagen obtenida se denomina oscilograma. En 1897, fíjense que estábamos hablando de 1875, cuando se inventó el tubo de rayos catódicos, ¿tá? o el tubo de televisión, y en 1897, un. Digamos, 22 años después, el físico alemán Karl Ferdinand Braun desarrolló el primer osciloscopio al adaptar un tubo de rayos catódicos que ya había sido creado, como dijimos por William Krux en el 75, de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por la corriente alterna. Hasta ahí, entonces, tenemos los dos elementos que dieron vida a los primeros videojuegos. Una vez entendido esto, vayamos a la pequeña historia que hay antes de llegar a Tennis for Two. Antes de este juego hay, hubo dos juegos que bien podrían ser los primeros juegos eh, y en su lugar podrían estar ocupando su lugar en, en lugar de Tennis for Two. Pero ¿por qué elegimos Tennis for Two? Vamos a verlo de a poco. El primer videojuego que podría ser considerado de la historia de los videojuegos es, se llamó Dispositivo de Entretenimiento con Tubo de Rayos Católicos. No era en realidad una, un videojuego, era un entretenimiento utilizando un tubo CRT, cathodic ray tube o tubo de rayos catódicos, es lo mismo. Es el juego electrónico interactivo más antiguo conocido, es el dispositivo que usaba un tubo de rayos catódicos para simular un proyectil de artillería que se desplazaba hacia determinados destinos, los cuales eran controlados por un jugador al ajustar algunas perillas para cambiar la trayectoria de una mancha y así alcanzar objetivos de plástico superpuestos en la pantalla. Thomas Goldsmith, Goldsmith Jr. y Estel Rayman lo construyeron y patentaron en 1947, mucho después de todo esto. El dispositivo nunca fue fabricado ni comercializado, por lo que no tuvo ningún efecto en la futura industria de los videojuegos, entonces por eso mismo no es considerado el primer videojuego, ya que está descartado el dispositivo de entrenamiento con tubo de rayos católicos. 0x0, OXO, o como le quieras llamar. Es el segundo que podría ser considerado el primer videojuego de la historia, pero no es así. Por lo siguiente, el OXO, o el 0x0, o el círculo, cruz círculo, fue la representación electrónica del clásico juego 3 en línea, desarrollado por Alexander Sandy Douglas, un estudiante de la Universidad de Cambridge, en el año 1952, un poco después que el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos católicos que dijimos que eran el 47. Esto fue cinco años después, en una universidad de Estados Unidos el círculo cruz círculo funcionó en la monumental Electronic Delay Storage Automatic Calculator Douglas creó este juego como forma de ilustrar su tesis en el doctorado sobre la interacción entre el ser humano y la computadora el cometido del juego es conocido en este caso no existía un oponente el jugador enfrenta a la computadora en un tubo de rayos catódicos el juego no logró ser popular, ya que el ordenador en el cual fue construido era único y además era incompatible con todo el resto de los ordenadores de la época. Por tanto, este tampoco tuvo difusión y no pudo ser considerado el primer videojuego de la época porque se supone que para ser el primer videojuego tiene que tener distribución. Pero si queremos considerar simplemente al primero porque se hizo antes, bueno, hay dos buenos candidatos. El dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos y el Oxo, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver el primer videojuego que se considera de la historia de los videojuegos, ¿tá? que es el Tennis for Two, que es a donde queríamos llegar. Y es la imagen que estamos repitiendo allí, con transparencias, permanentemente. Eso Es un osciloscopio eh, so dándole soporte al juego Tennis for Two, porque hasta ahí no había computadoras capaces de hacer una cosa así. O sí las había, pero eran incompatibles, como vimos antes. El Tennis for Two fue desarrollado por William Higginbottom en 1958, usando para ello un osciloscopio, que ya hablamos de lo que es eso del laboratorio nacional de Brookhaven funcionando como monitor el cual estaba conectado a una computadora analógica este juego es considerado como el primero de la historia realmente el juego constaba de una línea horizontal que evocaba el campo de juego y otra muy pequeña en el medio vertical que estaba bien en el centro del campo como se ve allí permanentemente um, representando a la red divisoria del tenis los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía a despedida la bola y golpearla ya vamos a ver cómo se hacía esto William Higginbotham nació el 25 de octubre de 1910 y fue un físico que participó y se convirtió en el primer presidente de la Federación de Científicos Americanos. Se destacó como, como un significado activista en contra de la proliferación de armamento nuclear, o sea, estaba en contra del de armamento nuclear y su proliferación. A diferencia de casi todos sus sucesores, no hacía uso de una perspectiva aérea para mostrar el desarrollo del juego, sino que utilizaba una vista lateral, que incluía como único detalle a la red que separaba ambos campos. Es decir, que hacía que el jugador viera en la perspectiva lateral el juego, se veía de costado el juego, hablando mal y pronto, no desde arriba, ¿está? Los dos jugadores que podían participar en cada partida disponían de un controlador cada uno, compuesto por un pulsador que servía para golpear la pelota virtual y un mando analógico con el que se controlaba la dirección de la raqueta. Ese mando analógico era un potenciómetro o perilla de subir y bajar el volumen, nada más que si vos la girabas hacia la izquierda, la raqueta eh, iba hacia abajo y si la girabas hacia la derecha, la raqueta iba hacia arriba. Es lo mismo. ¿tá? A pesar de lo primitivo del diseño, en Tennis for Two se podía escoger el lado de la pista desde el que servir, sacar o iniciar, la altura de la red e incluso la longitud de la pista. Una serie de amplificadores operacionales se encargaban de detectar cuando la bola tocaba el suelo, momento en el que se activaba un relé, un relé es una pieza electrónica que puede tener dos estados, 0 o 1, encendido o apagado, etcétera, etcétera, que cambiaba la polaridad de otro amplificador, de manera que la pelota reflejaba su trayectoria y se creaba la sensación de que estaba rebotando o picando. Todo eso es lo que se está viendo en ese video que se reproduce permanentemente en el VLC Media Player. Lo dejé así por gusto. No hice un video a pantalla completa que se viera perfecto. Yo, mi intención es que se vea como hago los videos, porque esto es un canal didáctico, un canal pedagógico. Así que lo que está hecho así, por algo está así. Eh, bien, hasta ahí la introducción. Ahora vamos a ver cómo se juega y vamos, me van a ver jugar al tenis for Two. Muy bien, acá lo que tenemos es el tenis for Two. Esto es un programa creado por un programador que desconozco realmente, si puedo voy a dejar al pie del video eh, los comentarios que, que, que merece, por supuesto con derecho de autor, como trato de hacer siempre. Es una versión para Windows que la estoy corriendo en Linux mediante el software Wine, como hago siempre. ¿sí? Y se puede jugar, en este caso, se puede hacer un servidor para que juegue la gente o se puede iniciar el programa en modo cliente para jugar en algún servidor. Yo como no conozco servidores, no investigué suficientemente, eso se lo dejo a ustedes si quieren hacerlo. Este, lo que voy a hacer es eh, mostrarles cómo se juega. ¿tá? Simplemente eso. Voy a seleccionar Start Single Player Game. ¿tá? Ahí tenemos. Acá les quiero mostrar una cosa antes de empezar a jugar. Voy a jugar yo contra mí mismo, o sea que no va a haber ganador acá. Este, porque tanto se pueden considerarme un perdedor o un ganador en función del resultado porque soy yo contra mí mismo. ¿tá? La cuestión es esta. El Tennis for Two era así. Así es exactamente como se veía. ¿tá? O muy parecido a esto. ¿Qué sucede? Eh, yo como no tengo esos mandos que se veían ahí en el video que se repetía cíclicamente, no tengo esos mandos con potenciómetro y tampoco voy a jugar contra otra persona, lo que voy a hacer es usar el ratón. ¿Ven que hay una delicada línea que se va moviendo a medida que yo muevo el ratón por ahí? Bueno, eso es lo que le va a dar dirección a la pelota. Ese cuadradito que está ahí es la pelota. Aquí está la red y este es el campo de juego, ¿ven? Se ve de costado. Aquí se supone que hay un jugador y aquí se supone que hay otro. Eh, se puede jugar con dos ratones. Si querés jugar al tenis for Two con alguien, conectá dos ratones al ordenador. El ordenador siempre admite dos ratones, dos teclados, tres ratones, tres teclados, no hay problema por eso. Este, nada más que es un puntero solo el que, van a, el que se va a mover. Si pones dos ratones, los dos van a mover el mismo puntero. Pero, ¿qué sucede? Que si no hacemos trampa, podemos jugar. ¿ta? Acá no hay tanteador, simplemente tenemos que ir anotando en algún lugar o conservando de memoria. Siempre que hay dos personas, hay un testigo y alguien que hace las cosas, los cuales este, toman ese papel los dos así que no hay forma de hacerse trampa entre dos, eh, si estamos prestando atención a lo que estamos haciendo y si hay buena intención atrás así que les voy a mostrar cómo se juega, cada vez que yo apriete clic izquierdo del ratón, la pelota va a salir eh, despedida con la fuerza eh, que el juego le imprime, porque la fuerza no se puede graduar en este juego este, y en la dirección que elija el jugador, ¿tá? miren por ejemplo voy a sacar hacia arriba, ven la pelota va a quedar rebotando ahí, un poco hasta que va a parar de rebotar ¿Cómo hago para volver a sacar? Apreto cualquier tecla del teclado, por ejemplo la Q, y ahí vuelve a su posición original. Si se me va la pelota, por ejemplo, hago esto, y la mando para la otra cancha, y la pelota desapareció, aprieto la letra A. Esto como están jugando en serio, se va la pelota y se va, ¿tá? No hay otra cosa. Así que bueno, voy a jugar un poquito acá para que vean. Voy a seleccionar la dirección, esto tiene que ser muy rápido, porque una vez que ponga la bola en juego, eh, hay que darle dirección en el aire, ¿está? Así que hago esto, si dejo el ratón así como está, lo dejo acá en el medio, se da de forma automática, ven, tic, tic, ahí le voy pegando. Ahora voy a hacer algo más arriesgado. Voy a jugar un poco más arriba, ven. Muevo el ratón para donde quiero que vaya la pelota y aprieto clic izquierdo. Ven, voy a jugar un poquito más bajo. Ahí rebota contra la red, a veces para la pelota, ven. Se puede picar una vez sola, puedo pegarle de pique, otra vez de pique y le pego, de pique y le pego. Ahí se supone que tienes un tanto para el otro y así. Bueno. Bueno. Hasta acá los dejo, como siempre no quiero jugar demasiado, quiero que la magia la descubra cada persona que mira el video y cada jugador, no quiero mostrar de más, no quiero hacer spoiler, como se dice normalmente, así que les dejo el tenis para dos, para descargar acá, recuerden que funciona en Linux mediante el emulador Wine, funciona nativamente también en Windows, y además supongo que habrá alguna forma de emularlo en Mac también, si es tu intención. Hasta la próxima y quédate revisando el canal porque voy a seguir subiendo videos de videojuegos y otro tipo de material. Vamos arriba.